Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que sois habituales del canal, en donde, como sabéis, hablamos de psicología. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el VIH y la afectación psicológica o neuropsicológica que pueda tener este, esta, esta enfermedad. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros a Ramón Ferrando. Ramón, eh, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Pues muy contento de tenerte hoy con, con todos nosotros en el canal. Gracias, igualmente, por, haber, por haberme contactado para hablar de este tema que a mí me apasiona. Genial. Pues vamos a compartir con todos tu currículum para que la gente te conozca un poquito mejor. Ramón es psicólogo, es eh, máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, es máster en neuropsicología, es título de experto universitario en enfermedades asociadas al VIH, y eh, coordinador de ensayos clínicos en la en investigación en VIH desde el 2015 y trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, INCLIVA. Eh, trabajas con pacientes con VIH, entonces pues, la primera pregunta es realmente ¿cuál es la prevalencia del VIH en la actualidad? Porque yo recuerdo hace ya unos cuantos años que había mucho pánico, pavor por la extensión de VIH y parece que ha dejado de salir tanto en prensa desde hace ya más de una década y no sé cuál es la prevalencia actual que tiene el, esta enfermedad. Sí, pues actualmente afecta a un número de, de población no desdeñable. Lo que sí que es verdad es que pues no se hacen campañas de prevención como antes se hacía, se ha perdido un poco el respeto, ya, el miedo había que perderlo porque no se puede vivir con, con miedo. Pero sí que vemos que estamos viendo que cada vez la gente que se diagnostica es cada vez más joven y el perfil HSH que nosotros llamamos que es el hombres que tienen sexo con hombres fundamentalmente. Y la vía de transmisión es, es, es sexual. Uh -huh. Y se nota un, una prevalencia elevada en el sentido de que hay mucha gente que padece esta enfermedad en la actualidad o es algo más bien anecdótico y residual, podemos decir. No, vemos que se está estabilizando desde ya hace varios, varios años, pero se mantiene con una leve crecida, eh, estabilizando desde 2016, y, y, y se mantiene poquito a poco una leve, un leve aumento de, de los diagnósticos VIH positivos. Uh -huh. Muy bien. Eh, antes te decíamos que eres trabajas de psicólogo, eh, te has formado en, incluso en neuropsicología, llama la atención, ¿no? como el VIH, que parece que es una enfermedad más bien eh, física ¿no? o que tiene que ver con el cuerpo, pues hay profesionales de la psicología trabajando vinculados con esta enfermedad. ¿Cuál es la razón de que los, la psicología se conecte con esta enfermedad a nivel clínico o práctico? Fundamentalmente eh, es el tema que es una enfermedad crónica y el estigma que, que, que, que lleva... El, el diagnóstico del VIH, entonces la gente le cuesta mucho asimilar este este diagnóstico, poderlo compartir, no visibiliza hasta después de pasar un tiempo y aquí hay, hay toda una serie de trastornos ansiosos-depresivos relacionados con nuestra profesión en la que podemos ayudar a, a, al manejo de, estos, de estas patologías en estos pacientes. Y además, ¿tienen algún tipo de deterioro neurocognitivo o algo vinculado con el sistema nervioso central? Bien, muy buena pregunta. Eh, esto no lo sabe tanto la gente, pero digamos que el target o el objetivo del VIH una vez que se infecta en las primeras horas es el SNC, el sistema nervioso central. Con lo cual, eh, nada más se infecta el, la persona o nuestro paciente, mmm, pasa la barrera hematoencefálica y va, genera como un reservorio, por así decirlo, como un santuario en, en, a nivel cerebral y entonces ahí eh, replica y queda como, como inerte una vez que se controla con la medicación, pero sigue sigue creando copias y uh -huh. afecta a nivel a nivel neuronal. Vale, que afecta a nivel neuronal significa que tiene alguna afectación a la hora, por ejemplo, de hablar, de percibir por los sentidos de moverse o algo similar que tenga que ver con la percepción o con el movimiento? En parte, sí. Eh, digamos que afecta sobre todo a, a nivel inflamatorio y esta, inflamator esta inflamación provoca apoptosis, la apoptosis, que es la muerte celular y afecta específicamente a, a nivel de, de neuronas, astrocitros y microglías. ¿no? Fundamentalmente Vemos que a nivel si hablamos de sustrato anatómico afecta al tema de, de, del, del hipocampo, con lo cual la memoria se puede ver afectada, la corteza entorrinal, lóbulo frontotemporal, bueno a nivel de todos los lóbulos hay una, una afectación. Sí que uh -huh. importante el nivel ganglios basales, por eso también el tema emocional y cómo gestionar las emociones eh, se ve mermado y pérdida de sustancia blanca tema de la de la también de la conectividad se va se va perdiendo poco a poco uh -huh. y hasta también que... es importante a nivel motor perdona fernando a nivel motor sí que vemos a nivel de psicomotricidad fina una pérdida progresiva en a este a este nivel no no, no altera eh, la vida diaria pero sí que menos fuerza se te van cayendo las cosas mm, se van notando incomodidades uh -huh. ¿Y qué es lo que hace exactamente un psicólogo en el día a día con, con pacientes que tengan VIH en cuanto al trabajo concreto y específico con ellos? Fundamentalmente vemos las patologías ansiosa-depresivas, que es eh, a nivel de depresión tenemos una prevalencia cuatro veces mayor que población no VIH y esta es la mayor demanda que podemos tener, eh, asimilar lo que es el, el, el diagnóstico, cómo dar la noticia a terceras personas, parejas, familiares, la adherencia al tratamiento es muy importante hacer hincapié en que si conseguimos la carga viral indetectable, que esto se consigue con la medicación antirretroviral que ahora tenemos, eh, pues va a haber menos, menos progresión o posible menos progresión de, de deterioro neurocognitivo y de posibles enfermedades que se puedan, que puedan venir más adelante. Es interesante ¿no? lo lo has dicho quizás muy rápido, pero has tocado ahí un montón de puntos claves, ¿no? Has hablado del estado de ánimo-depresión, has hablado de algo interesante, que es cómo dar la noticia a los, a los familiares, al entorno cercano, ¿no? Eh, a lo mejor incluso te preguntan, bueno, ¿tengo que decirlo? ¿tengo que comunicarlo? Y si lo tengo que comunicar, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tuviéramos que resumirlo en dos o tres cosas importantes, ¿con qué nos quedaríamos a la hora de comunicar que uno tiene VIH? Sí, primero primero asimilar bien la noticia hasta que uno no tiene bien claro qué es el VIH, qué significa, cómo tratarlo, cómo se transmite, porque estas son las preguntas que uno se hace y que le pueden hacer después. Una vez que tenemos todo eso claro, pues yo normalmente siempre aconsejo un, un, un truquillo no, en el sentido de que hay que hacer poner a, a la persona que está enfrente de tu lado. Si tú empiezas eh, a, a comentarle, hay algo íntimo mío personal que quiero comentarte, pero me da mucho miedo tu respuesta, no sé cómo vayas a reaccionar. Claro, la otra persona mmm, ya va bajando un poquito las defensas, va empatizando cada vez más. Incluso después de decirle, oye, es que tengo el VIH, pues se habían imaginado incluso algo más gordo. ¿no? Pensaba que ibas a decir que tenías un cáncer o que te quedaban pocos años de vida. ¿no? Pues no, simplemente una enfermedad crónica hoy en día como el tema del VIH. Entonces, aprender a manejar esa aproximación es, es importante. Uh -huh. Lo has definido como una enfermedad crónica. no Yo recuerdo en mi época, creo que del instituto, que era como lo peor que te podía pasar a nivel de enfermedad, predecía inmediatamente la muerte, casi podíamos decir algo así. que, Pero es verdad que las cosas han cambiado, los fármacos han cambiado. ¿Qué esperanza de vida tienen hoy en día los, los pacientes con VIH? Bien, aquí hay dos puntos importantes. Uno, la esperanza de vida es prácticamente población no VIH, población normal, no me gusta utilizar este, este término, pero bueno, eh, población no, no, no, no enferma. Lo que sí que se ve es que hay una, una, un ligero acortamiento de los telómeros, con lo cual el envejecimiento dada esta, esta, esta inflamación crónica subclínica que, de la que hablábamos antes, se acortan y sí que estamos viendo dos puntos. Eh, uno, eh, que hablamos de unos cinco años de media menor a población no VIH o que no tenga ninguna enfermedad crónica. Okay. Y sobre todo el tema de que a, m, aparecen comorbilidades, es decir, otras enfermedades que suelen aparecer por la edad unos 5 o 10 años antes de, de lo esperado. Es decir, si la diabetes te tiene que salir a los 70 años, pues a los 60, en el tema del VIH, aparecen más problemas cardiovasculares, diabetes fundamentalmente, osteomusculares, de riñón, de hígado, un poquito, pulmón, en fin. Vale, vale pues tenemos realmente tenemos entonces quizás un adelanto de algunas enfermedades, por lo que estás diciendo. Tenemos también una esperanza de vida quizás no con, que no tiene grandísimas diferencias ¿no? con respecto a la población no, no, VIH, no VIH con VIH. Y en cuanto a la calidad de vida y calidad de las relaciones con los demás, ¿hay alguna variación significativa? Bien, esto va totalmente relacionado con el tema del estigma. Si, si tú visibilizas eh, tu propia enfermedad, claro, si uno tiene un cáncer, puede decir abiertamente tengo un cáncer, voy al médico, lo estoy pasando bien, mal, tengo mis altibajos. Si alguien tiene un VIH, se le quita o se le priva de esta, de, de poderlo compartir con otros, con lo cual esa especie de doble vida, estigma, estigma que, que, que se tiene es la pieza, la pieza clave. Entonces, pues claro, ahí la calidad de vida pues, va bajando. Porque no puedes relacionarte ni ser sincero o cuesta mucho a la hora de, de, de poderlo compartir. Mm, claro. Y luego pues cuando tienes enfermedades que te tocarían 5 o 10 años más tarde empezar a tenerlas, pues ya hablamos de, de polifarmacia, otras medicaciones, interacciones, dolencias. Ya empiezan a salir las, te las teclas del piano, que digo yo. <risa> Salen claro. antes de hora. Sí, porque una persona que, que empieza a tener todo ese tipo de cosas, al final también le afecta a la calidad de vida, ¿no? Porque eso afecta a la movilidad, a las actividades de ocio y tiempo libre, al propio trabajo, quizás, ¿no? Sí, ahora, por suerte, antes teníamos más gente que no trabajaba y ahora esto es algo que está revertiendo, se está cambiando, porque también es, hay mucha gente joven y HSH, no, homosexuales, entonces tienen un acceso al trabajo, pueden estudiar, trabajar, tener familia. También se puede tener hijos una vez que tengas el tema del VIH. No hay ningún, no hay ningún problema. Entonces todo eso está mejorando. Pero sí que es verdad que en cuanto a, a calidad de vida, todos estos problemas, el tener que venir al hospital frecuentemente, sacarte de analíticas, tomar la medicación todos los días, pues es un poco un incordio. Hmm. Sí. Supongo que un momento difícil será el momento de comunicárselo, quizás, a la pareja, ¿no? Eh, teniendo en cuenta, pues, eso, la, quizás las, las relaciones sexuales que se tienen con la pareja, el miedo que le pueda surgir a la pareja, ¿no? Porque quizás la pareja ha sido pues quien le ha contagiado, podría ser, y que la pareja también tenga el problema. O puede ser que la pareja no tenga VIH y que a partir de ahí se planteen, pues, cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, ¿Aquí a nivel psicológico se tratan estos temas directamente con los pacientes? Sí, es, de hecho es uno de, de los puntos también importantes ¿no? que trabajamos. ¿no? Cómo volver a recuperar la satisfacción en las relaciones sexuales, porque siempre hay un miedo. Eh, ahora sí que sabemos desde hace relativamente poco, un año o año y medio, eh, un concepto muy importante que es cuando uno tiene la carga viral indetectable que se consigue con la medicación, insisto que este punto es muy importante, ya se ha visto que es intransmisible. Es decir, tú puedes tener incluso relaciones sexuales sin preservativo si tienes la carga viral indetectable, porque se ha visto que hay una comunidad de, de, de gente tanto homosexual como heterosexual que con carga viral no transmite eh, indetectable, no transmite el virus. Uh -huh. Y ahora pues, y a la carga viral indetectable se llega a través de la medicación, entiendo. Actualmente solo con la medicación. Uh -huh. Lo bueno es que hemos mejorado mucho y ahora la gran mayoría de medicaciones tenemos un STR que es el Single, single Tablet Regime, que es una pastilla única con lo cual eso eh, mejora bastante lo que es la adherencia y, y no tener que esconderte por ahí eh, para poderte tomar una pastilla. Claro, claro. Y desde tu trabajo como psicólogo, eh, ¿ofrecéis también algún tipo de asesoramiento a la familia o a las parejas? O a, la, a las parejas sexuales incluso, porque a lo mejor hay algún paciente con VIH que no tenga novio o novia o esposo o esposa, pero sí que tenga alguna aventura más o menos estable en su vida. No sé si, si vuestro trabajo también abarca un círculo un poco más amplio que sea familiares o amigos, asesoramiento o os centráis en los pacientes únicamente Sí, esta es otra de las áreas que también trabajamos eh, asesoramiento a, a familiares y a, y a parejas es bastante habitual sobre todo tras el diagnóstico luego ya más o menos cada uno va teniendo sus herramientas y es capaz de, de poderlas gestionar él, él solo, pero también hay eh, eh, grupos de autoayuda donde es más fácil compartir con gente que tiene el mismo diagnóstico las mismas problemáticas, ver las herramientas que ha utilizado cada uno, aparte de ir introduciendo de manera teórica cómo dar esta, esta noticia. Y luego hay un programa que es muy interesante, se llama el programa de pares, que es que eh, personas que son seropositivas, después del diagnóstico, hablan con, entre ellos, y esto está resultando bastante beneficioso porque ya no es un profesional de la psicología, sino que también alguien que está en tu gremio por así decirlo eh, te comenta o puedes hablar abiertamente de, de estos temas, pero como psicólogos también, también trabajamos con la familia y las parejas sexuales ¿Y cuáles son las preguntas que más os suelen formular? Famili ¿Familias o parejas sexuales? Fundamentalmente transmisión ¿no? tienen el, el miedo de cómo se transmite esto, aún hay gente que cree que el mosquito lo puede transmitir no se transmite por el mosquito con lo cual tiene que haber eh, cantidad. Primero, tiene que haber cantidad suficiente, es decir, una cargabilidad indetectable elevada ¿Mm? uh -huh. y luego eh, las vías de transmisión es sanguínea o por flujo vaginal o por semen, no hay más, con lo cual eh, sí, sí que me preguntan, podemos lavar la ropa a la vez, aunque la persona, imagínate que es una mujer y ha tenido la regla y ha manchado las braguitas o lo que sea. Sí, no, hay ningún, no hay ningún problema. El VIH fuera del cuerpo tarda segundos en morir. Por lo cual, cualquier producto que altera el pH ya, ya se lo carga. Y entonces, fundamentalmente son vías de, de, de transmisión que podemos hacer. La única así mayor limitación, pero que es un poco de higiene personal, es no compartir maquinillas de afeitar. Yo no tengo ese problema, como veis. Así que no. <risa> Y el cepillo de dientes, pero como eso es un poco guarrada, pero bueno, en fin, a lo mejor te pillan algún sitio o eso que estás de vacaciones uno se afeita la barba y la chica se afeita eh, por ir a la playa, ¿no? Pues en vez de ponerme la cera, déjame la maquinilla y me la paso. Pues esa sería la única así limitación o restricción que, que podría haber. Claro, eh, situaciones en las que, cuales pueda haber contacto de sangre, entiendo, ¿no? Porque por los cortes de la maquinilla, por ejemplo, o por el... sexuales, muy bien, eh, y el tema de, por ejemplo, abrazar o besar, ¿te te, ponen, te transmiten miedo por ese tipo de cosas o la gente ya tiene formación o información suficiente para compartir ropa, para abrazarse, para tocarse? Es curioso porque este es un tema que en principio toda la información que hay es favorable a poderse besar, abrazar y tocarse pero es de las primeras preguntas que, que también nos hace, ¿no? ¿Puedo a mis nietos, a mis hijos, eh, a mis sobrinos, puedo abrazarlos, cogerlos, besarles, puedo beber de su vaso? Ningún problema, no hay ningún problema. Sí, la gente tendrá, sí. tendrá mucho miedo, ¿no? A lo mejor incluso aunque le digas, mira, que no hay ningún problema, que no existe posibilidad de transmisión, quizás te digan, ya, pero yo prefiero no beber del mismo vaso, ¿no? Por lo que pueda pasar. Creo que quizás la gente no se lo acaba de creer, o... Y ahí es donde los psicólogos empezamos a trabajar sobre el, sobre el estigma o los, los pensamientos negativos para hacer una, una reconstitución, ¿no? y, una reformulación, perdón, uh -huh. psicológica de, de los conceptos erróneos que tiene la gente. Esa es una de nuestras labores también. Uh -huh. Y aparte de, aparte de hablar con, con los pacientes, como estamos diciendo, y con los familiares, eh, creo que también haces algún tipo de función o trabajo vinculado con la neurorehabilitación, ¿no? ¿Podría ser algo así? Vale, yo ahora fundamentalmente estoy, eh, evalúo, sí que hay una, una, una batería, que es un screening para ver si podemos seguir adelante o no hay deterioro cognitivo. Y la otra ya es la batería que hablamos de los siete dominios cognitivos que tenemos que, que evaluar en, en las personas VIH, que hablamos a nivel sensor perceptivo, a nivel de atención, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de la información, aprendizaje, funciones ejecutivas que son toma de decisiones, resolución de problemas, el lenguaje y las habilidades motoras. Esos digamos que serían los siete dominios que nosotros eh, valoramos. Y ahora, en colaboración con el Hospital La Paz de Madrid, ellos tienen un proyecto de neurorehabilitación a través de un programa informático y hemos conseguido o nos van a ceder la posibilidad de poder entrar con unas claves que ellos nos den para hacer neurorehabilitación con, a través de, de, de, de la informática, vamos, y los ordenadores. Uh -huh. Muy bien, fascinante. La verdad es que ese mundo es, se abre delante de nosotros, ¿no? Es un mundo bastante desconocido, novedoso y, y fenomenal. Tiene muy buena pinta eso por delante. Sí, sí. Pues Ramón, pues, muchísimas gracias por, por este ratito que, que hemos compartido. No sé si quieres añadir alguna cosa que eches en falta para transmitir a nuestra audiencia algo que, que creas que es importante transmitir antes de finalizar por hoy la entrevista. Pues sí, mira, aprovechando que el Día Mundial del SIDA es el martes de la semana que viene, el día 1, eh, comentar que hay, hay centros como el CIPS, que es el Centro de Información y Prevención del SIDA, que hace la prueba gratuita y de manera anónima en Valencia, que está en el Hospital Pesed. Puede ir cualquier persona, no hace falta ni siquiera tener papeles, con lo cual gente inmigrante o migrante puede, estar también, eh, puede solicitarla. Y, y sí, que es importante hoy en día y que sabemos que la medicación hay que, hay que iniciarla lo, lo antes posible y también pues hablar con el psicólogo para, para ver todas esas dudas, esos problemas, la adherencia, el tema emocional, eh, cómo, cómo manejarlo. Y os invito también porque el día uno en la Ciudad de las Artes y las Ciencias hemos conseguido que se ilumine toda de rojo y vamos a hacer una proyección en, en, en el Palau. Así que el que quiera ir a, a verlo, sobre emociones, además. De, tras el diagnóstico, creo que va a estar muy chulo. Ah, fantástico, fantástico, porque me interesa mucho. Es el día 1 de diciembre. Eh, eh, ¿Hay alguna hora en concreto? ¿Es a lo largo de todo el día? o Sí, vamos a estar de 7 a 11 de la noche. ¿Sí? De Entonces, 7 a... de, 7 a, de 7 a 9 a proyectaremos el vídeo sobre las emociones y eslogan sobre Seisida, que es la ONG con la que estoy trabajando ahora, que es a nivel nacional, y después se hará una proyección en homenaje a Timothy Brown, que fue el único paciente de VIH que se curó del, del VIH por un tema suyo de, del cáncer y que lamentablemente falleció, falleció este, este año. Y eso va a ser a partir de las 9. Entonces, de 7 a 11 de la noche va a estar en el Palau proyectándose esta proyección, mensajes y todo va a estar de rojo, con lo cual yo creo que va a ser un, un evento bonito. Genial, muy bien. Pues invitamos a todas las personas que nos vean, que estén en Valencia o que puedan acercarse a, a que estén ahí el martes que viene de 7 a 11 de la noche en el Palau, pues en la zona de la ciudad de las, de las ciencias, toda esa zona que es muy bonito también para para pasear y creo que va a hacer buen tiempo que estos días por Valencia está cayendo una gorda, pero a partir del domingo va a hacer buen tiempo y eso también es una buena noticia para que podamos disfrutar de ese evento. No nos podemos aglomerar porque solo pueden ser seis personas, pero bueno, si se va de paso caminando, está al aire libre, se, se va, se ve y luego ya <ríe> a su casa cada uno. Genial, genial. Pues hemos estado hoy con Ramón Ferrando. Eh, Ramón es Psicólogo, máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, máster en neuropsicología, experto universitario en enfermedades asociadas al VIH, coordinador de ensayos clínicos en investigación de VIH desde el 2015 y trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, INCLIVA. Pues Ramón, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por compartir con nosotros tus conocimientos y esperamos volver a contar contigo en alguna otra ocasión. Un placer, muchas gracias Fernando, gracias a vos. Nosotros por esta labor de difusión y de información a, a toda la gente. Y un saludo a todos.